Ángel de Brito mandó al frente a Dabel Guerrero, conmigo no quiere. Fiel a su estilo frontal, Ángel de Brito arremetió contra Dabel Guerrero porque, según afirmó en su cuenta oficial de Twitter, la diosa argentina no quiere ir como invitada a LAM, su programa de las mañanas del 13. El conductor de Los Ángeles de la mañana cuando se enoja lo hace saber, y eso sucedió cuando en la red social del pajarito publicó un mensaje en contra de la flamante mamá de Lola, sin duda, furioso porque la bailarina se habría negado a sentarse en el sillón de su ciclo. Esta semana arranca el tour de arroba dabelguerrero de, de arroba Ledranda arroba berrolosa novia arroba pampita oficial. Conmigo no quiere venir porque no me hicieron nota todo el año jajaja escribió Filoso el reconocido periodista de espectáculos. Ada, rápidamente compartió una captura de pantalla del tweet, que escribió a través de Instagram Stories, no es cierto. Por ahora solo arreglé para ir a lo de Mirtel el sábado, contestó la ex participante del Bailando por un sueño. Hace unos días atrás, la reciente mamá primeriza habría sufrido una crisis de pareja con el papá de su bebé, Martín Lamela, a quien lo obligaba a bañarse cada vez que llegaba de la calle antes de tocar a Lola. Me obsesioné con los gérmenes, había admitido a sus seguidores de Instagram a través de un vivo.